El dirigente comunitario Juan Bautista Frías expresó este lunes que cuando sea electo presidente de la Junta de Vecinos del sector Espínola, iniciará una jornada de acondicionamiento de solares vaidíos en esa zona. Vamos a directamente a esa persona que tiene esos solares abandonados, le vamos a hablar, a decir por la prensa que limpian los solares y de no limpiarlos nosotros como Junta de Vecinos lo vamos a limpiar y si vale dos mil pesos la limpiar le vamos a pagar el que lo limpie pero tiene que pagar 500 pesos a la Junta de Vecinos por encima de lo que vale. Es decir que nosotros de domingo en adelante tomaremos la posición de la Junta de Vecinos y vamos a lanzarnos a trabajar por el bienestar del barrio es lo que esperamos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.